Vamos a hablar en este módulo sobre la estructura de una presentación. ¿Qué es la estructura? Pues vamos a buscar la definición de diccionario. Esto es lo que pone. Fíjate en la tercera definición. Dice que es la distribución y orden con la que está compuesta una obra de ingenio, un poema, una historia. Pues eso es la estructura. ¿Cómo hemos dividido la presentación? ¿Qué partes tiene? ¿Qué orden seguimos? Fíjate en la cuarta definición del mundo de la arquitectura. ¿Qué es la estructura de un edificio? Pues es la armadura que sustenta al edificio, que le sirve de sustentación. Pues para nosotros es lo mismo. Una estructura es algo un poco oculto, no es obvio, no es lo mismo que fijarse en las diapositivas de una presentación, o en la voz, o en el lenguaje, las palabras que se usan, que están claras, son obvias para todo el mundo, se pueden analizar. Pero ¿cuál es la estructura de una presentación? Es algo que no es tan evidente. Sin embargo es muy importante porque es la sustentación de esa charla, de esa presentación. Por lo tanto, hay que pensar una estructura de antemano. Nosotros vamos a trabajar con una definición, con una idea de estructura muy amplia. Para nosotros estructura es, en el fondo, variedad. ¿Por qué una presentación tiene partes? ¿Por qué tiene un comienzo y un final, un desarrollo, por ejemplo? Bueno, porque hay que diferenciarlas, son diferentes, hay que introducir variedad. El comienzo no tiene el mismo propósito que el final. O sea, que estructura también es variedad. Y esto, llevado un poco más al extremo, podemos decir que estructura es contraste. Es, contraste, es contrastar muchas cosas, contrastar el enfoque, los contenidos, la voz, el lenguaje efectivamente se puede hacer estructura, se puede crear estructura con muchísimos elementos, con muchísimos recursos no solo son las partes, tenemos que salirnos un poco de la concepción clásica de que estructura es una, una división en tres partes, introducción, desarrollo y conclusiones, esa es una posibilidad pero es que hay más, se puede crear estructura con el contenido a lo largo de una presentación podemos hablar de diferentes cosas se puede crear estructura con el propósito el propósito del comienzo no es lo mismo que el del final con el discurso en unos momentos vamos a apelar a las emociones, en otros igual a apelar a la razón, a los argumentos, a la lógica podemos crear estructura con los apoyos, no está hablando y hablando y hablando podemos en un momento dado sacar un objeto ayudarnos de otras personas, un artista invitado. Podemos crear estructura en la relación con la audiencia, a veces un monólogo, a veces un diálogo, jugar también con las expectativas de la audiencia. Los detalles. Una parte de la presentación puede ser muy detallada y específica y otra más generalista. Podemos crear estructura y contraste con la voz, una veces hablando muy alto y otras veces más bajo con el lenguaje, las palabras que utilizamos, con la pantalla incluso con diferentes tipos de diapositivas, incluso con las emociones. Bueno, pues efectivamente se puede crear estructura de muchas formas. Pero una idea muy básica y muy importante es que la estructura debe adaptarse a propósito. Hay una estructura adecuada para cada propósito. Si yo te pregunto, dime una estructura para una presentación, seguro que se te ocurre la típica de Tres partes. Introducción, desarrollo y conclusiones. Bueno, ¿pero es adecuada para todos los propósitos? Igual no. Imagínate un político, un meeting de un político que use esta estructura, ¿no? Que diga algo así como, buenas tardes, me llamo, no sé, y soy de este partido político. El guión de esta presentación es como sigue. Primero, voy a criticar al partido del gobierno. En segundo lugar voy a contaros las 17 propuestas de esta campaña electoral de nuestro partido divididas en tres categorías y finalizaré con un resumen de las más importantes y unas conclusiones bueno, pues no funcionaría efectivamente, debe adaptarse al propósito pero esta estructura clásica introducción, desarrollo, conclusiones sí que puede ser interesante para muchos tipos de presentaciones cuando se trata de informar o de educar ¿no? en mi caso la mayoría de las que hago bueno, pues esta estructura funciona y se puede utilizar, no hay que huir de ella. ¿Qué hay que hacer en cada parte? Esto es muy sencillo. Primero, en la introducción, decir qué se va a contar. En el desarrollo, contarlo. Y al acabar, decir, recordar lo que se ha contado. Así de simple. Pero le podemos dar vueltas a esto. Alguien ha dicho que una presentación en tres partes con esta estructura clásica tiene forma de doble embudo. ¿Qué quiere decir esto? que el comienzo debe tener un enfoque generalista, global, por eso es grande. Y a medida que lleguemos al desarrollo, tenemos que dedicarnos durante él a hablar ya de los detalles específicos, o sea que la parte del desarrollo central está dedicada a lo específico, a los detalles. Y cuando lleguemos al final, que no se nos olvide volver a la globalidad a las conclusiones pero siempre de forma general, ¿eh? sin entrar en detalles. Esto puede ser una buena idea para una presentación de este tipo con esta estructura. Y durante el desarrollo tenemos que hacer una decisión muy importante. Esta decisión es elegir entre profundidad y enfoque. Es decir, podemos hablar de muy pocas cosas pero con mucho detalle en profundidad o podemos hablar de muchas cosas pero sin profundidad, sin detalles. Un error terrible y muy habitual es querer hacer las dos cosas, hablar de todo y con mucho detalle. Por ejemplo, cuando defendemos un trabajo fin de grado. Hemos trabajado mucho, hemos hecho muchas cosas y queremos contar todos los detalles. Lo único que puede ocurrir al final es tardar más del tiempo disponible, acelerarnos, crear confusión. Así que hay que hacer esta decisión, muy importante, para el desarrollo. ¿Detalles o lo general? profundidad o alcance. Esta estructura es válida, pero se nos pueden ocurrir más. Sobre todo durante el desarrollo, que es una parte central que puede ser muy larga, igual tenemos que pensar una subestructura, es decir, en qué subpartes vamos a dividir el desarrollo. Pues vamos a continuación a ver muchas ideas. Algunas estructuras para una presentación completa o, o para estructurar el desarrollo. Verás que en el fondo se trata de introducir variedad y contraste. Bueno, la primera estructura que se me ocurre la podemos llamar científico-técnica. Y esta es útil pues, para muchas presentaciones del ámbito técnico, académico, científico, un congreso científico, en clase, no sé. En el fondo se trata de reproducir la estructura que tienen los artículos científicos de la disciplina. El problema es que cada disciplina tiene estructuras diferentes, aunque en el fondo más o menos es lo mismo con otros nombres. Por ejemplo, podemos empezar por un resumen, el abstract, luego un estado del arte, que sería revisar lo que hay hasta el momento, el estado de la cuestión, lo que se ha hecho, lo que se sabe, la técnica que existe hasta ese momento, luego la teoría de nuestro trabajo, los fundamentos, en el fondo, los experimentos que hemos hecho, si los hemos hecho, resultados y conclusiones. En otros ámbitos, igual en las ciencias sociales, pues es algo similar con otro nombre. Empezamos por un estado del arte, una revisión de lo que se sabe hasta el momento, los objetivos concretos de nuestro trabajo, los métodos que hemos utilizado, luego lo hemos hecho, contamos los resultados y discutimos esos resultados. Esa es una posible estructura para el mundo científico-técnico. Otra muy útil puede ser la cronológica. Esto, por supuesto, muy interesante para describir un hecho histórico. Pero nos puede valer para hablar de una serie de eventos en orden cronológico, a medida del tiempo como han transcurrido. También para hablar de un cambio, de un proceso de cambio en una empresa o la evolución histórica de nuestra empresa. Una estructura cronológica, orden cronológico de unos eventos. Otra posibilidad es la estructura física. Esta es muy específica y solo tiene sentido cuando hay un orden geográfico. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de los resultados de diferentes sedes de nuestra empresa o de un viaje. ¿eh? Pero más allá no tiene mucho sentido. Mucho más interesante es la estructura espacial. La estructura espacial consiste en crear una representación visual y espacial de lo que vamos a contar. Puede ser un gráfico, un diagrama, algo visual. Con lo cual hay una relación espacial entre los diferentes elementos. Bueno, pues esta relación puede ser conceptual o incluso metafórica, nos la podemos inventar nosotros. Bueno, pues se trata de estructurar la presentación en ese orden espacial, en un orden espacial de esa representación. Ejemplo, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Un ejemplo muy bueno que se me ocurre es hablar de la pirámide nutricional, que es una representación de alimentos, pero que están agrupados con, una, con un sentido, tiene un porqué, pero se ha representado de forma un poco arbitraria como una pirámide. Bueno, pues podemos decir, vamos a hablar de la pirámide nutricional y vamos a hacerlo de abajo arriba. Un posible orden, una estructura para esa presentación. Otra posible estructura que va en el fondo de contrastar nuestro discurso es la de problema-solución enunciamos un problema, proponemos una solución este problema tenemos que intentar que sea un problema que tenga la audiencia que, que tenga algo de relación con la audiencia y vamos a ir proponiendo soluciones y estructuramos la presentación así problema-solución, problema-solución se me ocurre que estemos hablando a unas personas para concienciarles sobre el respeto al medio ambiente podemos decir, un problema es la deforestación vosotros podéis actuar otro problema es los residuos vosotros podéis ayudar problema-solución algo muy similar, con mucho contraste, es la estructura oportunidad-acción muchas veces hablamos de oportunidades y podemos aprovechar esas oportunidades haciendo algo, que la audiencia haga algo pues así lo estructuramos, hay una oportunidad, podemos hacer esto, hay otra oportunidad, podemos hacer lo otro esta oportunidad tiene que verse en sentido amplio, no simplemente una oportunidad en la vida personal nuestra o de la audiencia o una oportunidad para la empresa. Se puede pensar incluso en el ámbito técnico, podemos haber hecho un trabajo, no sé, del ámbito de la electrónica, desarrollando pues unos circuitos nuevos para la telefonía móvil y decir, hay la oportunidad de mejorar la cobertura de los teléfonos. Bueno, pues nosotros hemos trabajado en nuevos circuitos para hay la oportunidad de que el usuario tenga una mejor experiencia, pues se ha trabajado en un interfaz de usuario oportunidad, acción muchas presentaciones es una mera exposición de datos, de afirmaciones, esto es así, esto es asá esto ha crecido tanto, el 3% de las personas hacen no sé qué bueno pues una buena estructura puede ser intercalar esa serie de datos de afirmaciones con evidencias se sabe que las personas mayoritariamente prefieren porque y ponemos una evidencia, esa evidencia puede ser un dato un experto, un estudio experimentos que hemos hecho o que alguien ha hecho podemos apoyarnos con material multimedia, un vídeo que dé información sobre lo que estamos contando o que lo apoye, unos gráficos o incluso muestras de lo que estamos hablando este circuito consume muy poca energía y no se calienta aquí lo tenéis Afirmación, evidencia. Una estructura también interesante. Bueno, cuando estemos presentando un producto, un nuevo desarrollo, puede ser interesante estructurarlo como característica-beneficio. Esto es así y tiene este beneficio para vosotros. Y tiene esta característica y tiene otro beneficio. Claro, tiene que ser beneficio para la audiencia. Eso es lo más interesante. Una estructura característica-beneficio muy útil pues cuando estemos hablando de, de un trabajo que hemos hecho que se haya plasmado en un producto. También podemos recurrir al estudio del caso. Esto es muy típico del ámbito del derecho o de la medicina. Simplemente enumeramos casos que son ejemplos, ejemplifican lo que nosotros estamos contando. Pues a nuestra empresa esto lo probamos en el año 86 y pasó un caso y lo estructuramos como una serie de casos. Otra posibilidad que también podemos utilizar, aunque es un poco más peligrosa, es la de argumento falacia. Muchas veces nos vamos a enfrentar a una audiencia que sabemos que de antemano están contrarios a lo que vamos a contar no les gusta nuestro producto no está claro para qué les valen nuestros servicios o no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos bueno pues en ese caso puede ser interesante pensar de antemano esas pegas que ve la audiencia los problemas los posibles contraargumentos que tengan y los exponemos y los defendemos algo así como podríamos pensar que este diseño no está optimizado pero sin embargo o podríamos pensar que el elegir este tipo de experimento para demostrar la teoría es inadecuado, pero como dijo, nos anticipamos a las pegas que pueda tener la audiencia y la estructuramos la presentación así, argumento, o posible argumento en contra de lo que estamos contando, demostramos o intentamos demostrar o convencerles de que no es así, de que no es verdad. Otra estructura de contraste es la de comparación. Lo mío respecto a lo de otros. Mi empresa respecto a la competencia. Lo nuevo respecto a lo antiguo. Lo que propone mi partido político respecto a lo que proponen los otros. También puede ser una forma de estructurarlo. Otra, la de preguntas retóricas. Pensamos de antemano qué preguntas puede tener la audiencia sobre lo que vamos a contar. Y estructuramos nuestra presentación como respuestas que yo mismo doy a esas preguntas. Podríamos preguntarnos cuántas opciones hay para... Pues son estas y se cuentan. Otra pregunta que nos puede surgir es y la respondes y así sucesivamente. Y una última idea que esta es de poca utilidad y no se recomienda hacerlo que es la modular que significa simplemente que a veces no hay un orden ni una selección clara de lo que se va a contar. Que es igual si falta algo no pasa nada y que cualquier orden puede ser válido. No sé, se me está ocurriendo que estamos hablando de la mitología griega y vamos a hablar de las deidades y, bueno, pues si se nos olvida un dios menor no pasa nada. Y el orden, pues igual cuenta alguna historia en el orden en el que surjan los dioses. Bueno, pues puede ser una aproximación, hacerlo de forma modular. Lo que pasa es que la audiencia va a notar algo de confusión porque puede pensar ¿y por qué ese orden? ¿y por qué no ha hablado de...? Pero muchas veces puede tener sentido. Bueno, estas son algunas ideas para estructurar una presentación de forma sencilla.